de dar muerte a Elizabeth Muñoz y a Joel Díaz. El informe cuenta de que en la acta de acusación están pidiendo un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo. Se desglosaron las armas entregadas por los agentes de los investigadores. Se destacó que el caso Antonio Castro Pérez no tiene un arma asignada pero que estaría utilizando un fusil M16 en el hecho. Y no se pregunta quién le dio ese fusil M16 a ese raso. Las armas, de acuerdo al expediente y la gravedad de los hechos cometidos por los imputados Victorio Reyes Navarro, Domingo Perdomo, Norquis Rodríguez, Ángel de los Santos, Anthony Castro Pérez, Juan Samuel Ogando Solís, pues requirieron realizar diligencia que conllevaría un pedido más allá del ordinario, por lo que es evidente que procede la declaratoria de complejidad. El fusil marca Taurus calibre 5.56, serie B.3011 con un cargador entregada a los investigadores por Antonio Castro Pérez, miembro de la Policía Nacional, con el cual se probará que el arma que él portaba al momento de los hechos y de su participación en el doble crimen era un fusil. El fusil marca Col Calibre 556, serie número 5429861, fue el arma entregada por Domingo Perdomos Reyes, miembro de la policía a los investigadores, la cual probaremos que es el arma que portaban. ¿Ustedes saben cuántos casquillos habían de 9 milímetros en la escena de ese doble asesinato? 24 casquillos. O sea que ellos hicieron ahí de ese carro un colador. ¿Mm? Y ahí está probado pues que cuando le dieron muerte a Lisa Muñoz Marte, a Joel Díaz, por parte pues de los agentes policiales, Anthony Castro Pérez, Victorio Reyes, Emil Alexander... Norquis Rodríguez, Ángel de los Santos Juan Ogando Domingo Perdomo en la ciudad de Villa Altagracia el día 30 24 casquillos de 9 milímetros 8 casquillos de fusil o sea ya estamos hablando de de 32 casquillos eso es increíble Cinco chaquetas de proyectil de otras marcas Ya estamos hablando de 37 oh, fresco me Cristo y era, era, era una era una guerra que yo iba a pelear con gente desarmada cuántas cosas Bueno así está el señor director si usted desea eh, en, Al inicio hay un video que era el ambiente En esa misma noticia si usted quiere tiene como título, con armas de guerra fue que dispararon a Elisa B.A. Joel. Ahí estaba el ambiente que se estaba viviendo en la casa y en el Palacio de Justicia, en las inmediaciones, con una marcha que yo iba a presentar, pero ya que está aquí esa marcha sería bueno ponerla. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ad adelante, dígame. Tiene que, tiene que bajar un poquito el volumen del televisor. ¿sí me dicen? sí, dígame Pitágora, parece mentira eh, eso parece como si fuera pago como que esos militares le, le, le pagaron para que lo mataron con 24 kilos pero no, pues, contamos y 37 al final 37, imagínese Pitágora, eh, eso es para matar a, a, un, a un grupo de tigres, eh, eso, eso parece mentira eso está ocurriendo en este país y que no caigan, que no caigan los culpables que tienen que caer y con tanta dificultad, parece que algo había entre manos. Algunos artistas han tenido un y te lo ponen luchando escuchando malísimo, parece que hay muy poca señal donde usted está. Sí, eso parece, sí. Pitágora, eso parece un campo. Un campo de tiro, así es. De tiro, eso es increíble, Pitágora. Parece. Eso es lo que yo supe, que en en pago, Eso me estaban pagos, eso fue Y si el si presidente no es aclara eso, pues se le va a caer esa, esa, ese caso tan fuerte y tan grande en su gobierno y le va a caer tamaño de sangre, porque es mucha sangre. Y eso tiene que resolverlo el presidente. Si no, pues entonces este país se es jodió. Aquí vamos a estar en manga por hombros. Por los asesinos, los ladrones y los militares matando, matando a la población civil la población civil se va a ¿eh? ya el presidente lo dijo hoy en, en su declaración para todos los medios, salió en todos los medios a primera plana dijo el presidente la reforma policial va caiga quien caiga y los crímenes se van a descubrir contra esos esposos caiga quien caiga, buenas noches buenas noches Bazuca, bájate un poquito el volumen de, del televisor. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, dímelo, Bazuca. Hacer un llamado a nuestro presidente de la República con tanto, con tanto respeto que se merece. Pero a la vez, el fusilar un pueblo no es coger... Sí. Sí, un sí, arma sí, de fuego sí. ni una arma blanca disting, diario, para no fusilar pasa, un está, pueblo sí. a matar un país cientos millones de cientos de, de personas del hambre eh, ese es un asesino este presidente porque ¿okay? con su mentira y su engaño que le ha hecho a este país es a fusilar un pueblo del hambre es un asesino porque ¿okay? no es, para ser asesino no me y una pistola ¿Eh? con la mentira y los engaños también engañó este pueblo merece sanciones y, y que los compañeros sepan con quién va a votar pero nada que ahí viene 22 pero 22 que comienza la campaña de ahí, nuevo. Está. ahí está la bazuca está arrepentido de haber votado por Luis Abinader. Eh. buenas noches buenas noches ¿Qué eduard, eduard no, en el cariño. quédate ahí eduard que tengo una persona que está esperando igual para ti mi querido hermano un minuto y medio tiene la, la, la llamada la próxima es la tuya dígame usted señor adelante sí, buenas. buenas noches yo le estoy llamando para preguntarle si va a el tiempo en el día de la misericordia en el montecito mira eh, como ninguno de la misericordia me ha contactado de todos modos yo averigué que se va a hacer una, una celebración, eh, eh, parece especial, en la Catedral. Va a haber, parece una misa en la Catedral Santa Ana. Es lo que, la información que tengo. Ojalá que alguna de las integrantes de la Hermandad de la Misericordia, porque esta pandemia parece que nos ha alejado a todos y nos ha alejado hasta en la fe. Eh, no he tenido más información que esa. Me informé que ya para ustedes y nosotros que... Ya, yo durante 27 años he estado en la misericordia, si no me informan ahora, ¿qué vamos a hacer? Allá eh, estaremos juntos, si Dios lo permita, que o sea el cielo. Dime hermano, buenas noches, un placer escucharte. Hermano, yo, eh, por favor, escúchame bien. Primeramente, voy a contestarle a, a la bazuquita de Mito. Bazuca, cuando una persona no tenga conocimiento, de capacidad de hablar, cualquier cosa, si tú no tienes un conocimiento para decir el presidente no fue que hizo la policía nacional la policía está de cuando Trujillo antes y es una policía trujillista que todavía para sacar una nacional y lo mejor que está haciendo este presidente que el tuyo pasado no tuvo los cojones es hacer una reforma y hacer una comisión como la hizo y otra no cosa pitágora eh, sobre lo que dijo el jefe de la policía eduardo Muchas gracias. Excelente llamada. Muy bien. Ahí está la respuesta a la bazuca. Entonces, ¿pudo encontrar el señor director del ambiente que reinaba en el título que le dije ahí en el listín para ver si lo ponemos primero, el ambiente en el palacio y la marcha de los familiares de Elizabeth y de Joel que exigen justicia? Pues vamos después de esta llamadita a... a sí, dígame. Ah, pues está bien, está bien. Tráigalo ese. Sí. Okay. Muy bien. Ahora sí. Adelante, señor director. Vamos con la información. Ah, muy bien. Tengo aquí entonces eh, eh, otra llamadita. Buenas noches. Colega, adelante. Hermano, yo te envié algo ahí. Sí, vamos eh, aquí. Pitagora. Sí, adelante. Te que te envíe algo ahí, quisiera que tú lo veas, lo mandes.